La Asociación de María Santificadora se une a la iniciativa de la diócesis de Quiddo, de los grupos de oración y las comunidades laicales para mañana, 30 de octubre, salir a las calles de Quiddo, peregrinando con el Santo Rosario. Todo esto para pedir la paz y la reconciliación en todo el territorio. Es de verdad una moción del Espíritu Santo que nos mueve a dolernos, a sentir, sensibilizarnos frente al dolor de las viudas, de los huérfanos, de tantas familias fracturadas por el conflicto social, económico y ambiental que hace aún más vulnerables las comunidades indígenas, afro y mestizas de todo el territorio biogeográfico del Chocó. Oramos por todos los que están en las riberas de los ríos, en las periferias y en los centros urbanos. Y sabemos que Jesús, que pasó haciendo el bien por el mundo, consolando a los tristes, liberando a los que estaban oprimidos y anunciando el reino de justicia y de paz, es el mismo que mañana en las calles de Quidó eh, estará en el Santísimo Sacramento del altar, que se levantará frente a la multitud para bendecir y para dar esperanza. Confiamos en la poderosa intercesión de la Virgen María del Carmen, que camina por el pueblo, acompañándolo en sus angustias, en sus necesidades. A ella encomendamos las familias, los jóvenes, los líderes que trabajan por la paz, las instituciones y las organizaciones de Quibdó y de todo el Chocó. Nos unimos pues como asociación de María Santificadora en todos los lugares donde hace presencia para que nos juntos estemos en este propósito de trabajar por la paz a través de la oración y de las acciones que podamos realizar. Con ustedes, bendiciones.